Vamos a resolver este ejercicio de teoría de la decisión, en el que tenemos que elegir entre dos alternativas A y B, por eso es un cuadradito, y eh, a continuación ocurrirán distintos sucesos, eh, se presentará el s 1 o el E2, y tendremos los pagos de 50 o 40, en función de que hayamos elegido A, y que se presente E1 o E2, o ganaremos 20 o 60, en función de que elijamos B y se presente el suceso S1 o S2. Podríamos pensar que, bueno, eh, he resaltado este 40, dado que mucha gente me dice cuando le planteo este problema, bueno, eh, yo prefiero A porque así me, me aseguro ganar al menos 40, puesto que si eligiese B, pues, correría el riesgo de, de ganar 20. Eh, otras personas, sin embargo, optarían por B dado que aspirarían a ganar ese 60. ¿no? Bien, eh, por ahora no hemos utilizado ningún criterio en concreto y esto tendría un poco que ver con la postura ante el riesgo de los individuos. Nosotros vamos a resolver este ejercicio a través de la maximización del valor esperado monetario. Vamos a verlo a continuación. Para aplicar el criterio de la maximización del valor esperado monetario necesitaremos saber cuál es la probabilidad de que se presenten esos sucesos e sub 1 o e 2, esos estados de la naturaleza y es algo que nos va a dar el enunciado en este caso que nos dirá que probabilidad de sub 1 es 0,4 y por lo tanto la probabilidad de sub 2 es el complementario es 0,6. Si esto es así podemos calcular cuál es la ganancia esperada de A, que es el valor esperado monetario de A, es lo que ganaríamos. Ganaríamos 50 con esa probabilidad 0,4 y 40 con esa probabilidad 0,6. Si multiplicamos 50 por 0,4 y le sumamos 40 por 0,6 nos da 44. Si procedemos de manera análoga con eh, la alternativa B, pues tendremos que vamos a ganar 20 con una probabilidad 0,4 y 60 con una probabilidad 0,6, lo cual nos da de nuevo 44. Lo ponemos en el gráfico. Observemos que nunca vamos a ganar en realidad 44, sino que es una ganancia esperada. Es una esperanza matemática. Es lo que ganaríamos, lo que esperaríamos ganar utilizando esa alternativa. Pero utilizando la alternativa A, ganaremos 50 o ganaremos 40 con una probabilidad de 0,4 o 0,6. Pero de ganancia esperada sería 44. Y exactamente el mismo razonamiento con la B. Ganaríamos 20 con una probabilidad de 0,4 o 60 con una probabilidad de 0,6. Ganaremos 20 o 60, nunca ganaremos 40, pero eh, 44, pero 44 es esa ganancia esperada, ¿no? De lo que esperaríamos ganar eh, si jugásemos infinitas veces, ¿no? De, de media. Ganaríamos 44. Vale, eh, si tuviésemos que elegir ahora entre A y B, pues, eh, pues tenemos 44 en ambos casos. Sería una cuestión en que eh, no seríamos capaces de decidirnos ¿no? ¿Cuál sería la decisión óptima? Pues, eh, no sabríamos. Esto es como el asno de Buridán, ¿no? Que tenía un cesto eh, lleno de heno a la derecha y un cesto lleno de heno eh, igualmente apetitoso a la izquierda y tenía mucho hambre, pero fue incapaz de decidirse de cuál de los dos eh, cestos eh, comer y murió de hambre, ¿no? Por esa falta de decisión. Bueno, para que no nos ocurra eso, yo voy a cambiar un dato en el enunciado para que poda, podamos elegir. Como vemos, he puesto ahora un 30, que por eso lo he marcado en amarillo, en la alternativa A, de tal forma que si calculamos el valor esperado monetario de A, con las mismas probabilidades que teníamos antes de 0,4 y 0,6, tendremos 50 por 0,4 más 30 por 0,6 son 38. Esa será la ganancia esperada si opto por la alternativa A. Si opto por la alternativa B, ganaré 20 con una probabilidad 0,4 y 60 con una probabilidad 0,6 que serán 44. En este caso sí, en este caso ya sí que me puedo decidir, puesto que 44 es mayor que 38, la decisión óptima sería la B. Y lo voy a marcar en el gráfico con una flecha. Ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Bien, nos va a preguntar ahora el enunciado eh, cuál debería ser la probabilidad de que ocurriera el suceso E1 para que la decisión óptima, en lugar de ser la B, como hemos visto, fuese la A. ¿Cuál debería ser la probabilidad? Que antes hemos visto que era 0,4, ¿no? De sub 1, la probabilidad de su 1 era 0,4 probabilidad de sub 2 era 0,6 pero ahora nos dice cuánto tiene que valer e su 1 la probabilidad de e su 1 para que la decisión óptima sea la A es decir que la decisión óptima sea la A significa que el valor esperado monetario de A sea mayor que el valor esperado monetario de B llamaremos probabilidad de e su 1 para la resolución lo voy a llamar P por lo tanto la probabilidad de e dos 2 será 1 menos P, es el complementario. Y como os decía, el valor esperado, esperado monetario de A ha de ser mayor que el valor esperado monetario de B y así la decisión óptima será la A. ¿Cuál es el valor esperado monetario de A? La ganancia esperada que yo tengo con A, pues será lo que yo voy a ganar, que será 50 con la probabilidad P más 30 con la probabilidad 1 uno, uno menos P. Y eso ha de ser mayor que lo que yo ganaría con la alternativa B, que serán 20 con la probabilidad P, más 60 con la probabilidad 1 menos P. Bueno, pues de aquí ya puedo sacar, ya puedo deducir quién es P. Si yo eh, trabajo un poquito con estos números, tendré que 20P más 30 ha de ser mayor que 60 menos 40P. Por consiguiente, 60P ha de ser mayor que 30 y en conclusión, P ha de ser mayor que 5. Siempre que P sea mayor que 5, la ganancia esperada de A será mayor que la de B. El valor esperado monetario de A será mayor que el de B. Con P igual a 0,5, pues tendremos el mismo pago en ambas alternativas. Pero con P mayor que 0,5, la decisión óptima sería la A. Lo marco ahí vale he quitado la flechita de la B y le he puesto en la a. bien vamos a calcular ahora cuál es, vamos a calcular ahora cuál es el valor eh, de la información perfecta el valor de la información perfecta es eh, cuánto estaría yo dispuesto a pagar por una información que me dieran respecto de si se va a presentar eh, el suceso sub 1 o el sub 2 y además es una información totalmente fiable que no eh, falla nunca. Ojo, el hecho de que me den esa información no significa que yo vaya a hacer que ocurra el suceso E1 o ocurra el suceso sub 2 Estos siguen ocurriendo con las mismas probabilidades de antes, 0,4 y 0,6. Pero si se presenta uno, voy a saberlo. ¿De acuerdo? Bien. Para ello calculo el valor esperado monetario con información perfecta, es decir, lo que yo ganaría si contase con esa información. Fijaos que si me dicen que se va a presentar el suceso E1, eh, yo tengo que comparar el 50 que ganaría si opto por la alternativa A con el 20 que ganaría si opto por la alternativa B. Luego entre ganar 50 o ganar 20, yo lo tengo claro, opto por la alternativa A y gano 50. ¿vale? pero eso va a ocurrir con una probabilidad 0,4 puesto que la probabilidad de que ocurra el suceso E1 sigue siendo esa, ¿vale? Y luego si me informan de que va a ser el suceso E2 el que se va a presentar, pues yo tengo que elegir entre A y ganar 30 o B y ganar 60. Obviamente elegiré B, ganaré 60, algo que ocurrirá con una probabilidad 0,6. Luego lo, la ganancia esperada que yo tengo si cuento con información perfecta será 50 por 0,4 más 60 por 0,6, 56. Vale, Si yo con información perfecta voy a ganar 56 y careciendo de ella vimos que iba a ganar 44, ¿cuál va a ser el valor de la información perfecta? Pues la diferencia entre ambos es lo máximo que yo estaría dispuesto a pagar por obtener esa información. En el límite llegaría a pagar hasta 12,56 que es lo que yo gano con información perfecta, menos 44, que es lo que gano careciendo de información, que es 12. En ocasiones no vamos a contar, en ocasiones no vamos a contar con información perfecta, sino que podemos contar con una información imperfecta, la que nos dé una consultora, un estudio de mercado, un, un análisis que hagamos pero que no tenga una información precisa, absoluta, que siempre vaya a acertar. Entonces, la forma de calcularlo, de, de, de representarlo, perdón, para calcular cuál es el valor de esa información imperfecta es la que tenemos en pantalla. Mira, eh, en primer lugar tenemos que tomar una decisión. Por eso tenemos un cuadradito. Una decisión de si recurrimos a la consultora o no recurrimos a la consultora. Ya sabemos que si no recurrimos a la consultora, si carecemos de información, pues ganaremos lo, el valor esperado monetario de la decisión óptima. Es decir, sin información ganábamos 44. Vale, porque es lo primero que calculamos. Luego, si recurrimos a la consultora, ¿qué puede pasar? La consultora nos va a informar respecto de eso de lo que No tenemos información, es decir, si se va a presentar el suceso E1 o E2. Entonces, he puesto ahí DE1. De ¿Qué significa eso? Que nos dice, la consultora nos dice que va a ser E1 con una determinada probabilidad. Y nos dirá que va a ser E2 con una determinada probabilidad, que ahora calcularemos ambas. ¿Verdad? Nos diga una cosa o nos diga otra, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Pues tomar la decisión, luego de nuevo es un cuadradito, entre la alternativa A o la alternativa B. ¿Vale? Y, claro. Ahora ocurrirá, ocurrirá que se presentará el estado de la naturaleza 1 o se presentará el estado de la naturaleza 2, ¿verdad? Pero ya no es la misma probabilidad que teníamos anteriormente, puesto que está ya es una probabilidad condicionada a quien nos ha dicho la consultora que va a presentarse el estado de la naturaleza sub 1, ¿vale? Lo mismo ocurre en la alternativa B. Y de manera análoga ocurre en la otra rama, no lo voy a desarrollar para no extenderme demasiado, pero ahí se es condicionada a que eh, la consultora nos haya predicho que se va a presentar el estado de la naturaleza E2, que va a ocurrir el suceso E2. ¿vale? Eh, ¿Qué necesitamos? Esta es eh, información que estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Esta es la probabilidad con la cual si se presenta el estado de la naturaleza E1, si ocurre el suceso E1, la consultora lo diga. Es decir, acierta con una probabilidad de 0,9 cuando se presenta el suceso E1 y, a, y acierta, lo predice adecuadamente, correctamente, con una probabilidad de 0,8 cuando eh, se presenta el suceso E2. Contando con esa información, nosotros ya vamos a poder calcular las probabilidades que necesitamos para resolver este ejercicio. Bien, me he dejado hueco aquí en la pantalla para poder eh, poner los cálculos. ¿Qué vamos a necesitar ahora? Pues vamos a necesitar ahora el, aplicar el teorema de Bayes. Vamos a calcular esta eh, Probabilidad que he marcado aquí arriba a la derecha en la pantalla, la de es 1 condicionado a que diga e S1. Con los datos que nosotros tenemos, que son eh, las probabilidades iniciales más estas probabilidades con las cuales acierta la consultora, vamos a, a resolverlo. Y como digo, aplicando el teorema de Valles, la probabilidad de S1 condicionado a que diga S1 es igual a a la probabilidad de que dice es 1 condicionado es 1, por la probabilidad de sub 1, partido por lo mismo, puesto que el numerador siempre es uno de los sumandos del denominador, dado que la probabilidad de los casos favorables es uno de los casos posibles, más la probabilidad de que diga sub 1 condicionado es sub 2, por la probabilidad de sub 2, puesto que este denominador es la probabilidad de que diga sub 1. Bien. Estos son datos muy sencillitos que nos, con los cuales nosotros ya contamos en su inmensa mayoría. Probabilidad de que dices S1 condicionado de B1 lo tenemos ahora mismo en pantalla, 0,9, por la probabilidad de sub 1 que lo tenemos desde el principio, 0,4. Luego en el denominador tendremos otra vez 0,9 por 0,4, más, a ver, me falta esta probabilidad, la probabilidad de que si ocurre el suceso S2 eh, diga, que va a ser E1, es decir, que se equivoque. Bien, pero nosotros tenemos, fíjate en la parte inferior de la pantalla, que la probabilidad de que diga e S2 condicionado de e sub 2 es 0,8. Luego su complementario, que es la probabilidad de que diga e S1 condicionado de e sub 2, es 0,2. Esta es la probabilidad que nosotros necesitamos ahí. Luego la pongo y va a estar multiplicada por la probabilidad de e sub 2, que es 0,6. ¿Vale? Esto es exactamente 0,75. Bien, si yo ya cuento, sé que esa probabilidad es 0,75, ya sé cuál es su complementaria, porque esta, que acabo de marcar en el gráfico, es un 2 condicionado a que diga e sub 1, es el complementario, es 0,25, ¿vale? ¿Qué más sé? Sé mucho más, porque sé esta probabilidad, la probabilidad de que diga e sub 1, porque es el denominador de este Bayes que acabo de calcular es 0,9 por 0,4 más 0,2 por 0,6. 9 por 4 es y 12 son 48. Probabilidad de que diga E sub 1 es 0,48. Y ya sé más cosas. Sé cuál es esta probabilidad de que diga E sub 2. ¿Por qué? Porque es el complementario de la anterior. Luego la probabilidad de que diga E sub 2 es 1 menos 0,48, es decir, 0,52. vale Ya tengo muchos datos. Me queda solo eh, calcular la probabilidad de sub 2 condicionado a que diga S2 y ya tendré hecho prácticamente todos los eh, datos que necesito. Luego, como veis, no son tantos valles los que hay que calcular. Con un par de ellos es suficiente en un ejercicio como este que tenemos en pantalla. Vamos allá. La probabilidad de sub2 condicionado que diga sub2 es la probabilidad de que diga sub2 condicionado de sub2 por la probabilidad de sub2 partido por lo mismo puesto que el numerador siempre es uno de los sumandos del denominador dado que en las probabilidades de los casos favorables es uno de los casos posibles más probabilidad de que diga sub2 partido es sub1 condicionado de sub1 por la probabilidad de sub1 dado que este denominador ha de ser la probabilidad de que diga es sub2. Vale. Sustituimos los datos con los que contamos, 0,8, que lo tenemos en pantalla, por 0,6, que lo conocemos desde el inicio, partido por probabil... lo mismo, 0,8 por 0,6, en realidad este denominador no me haría falta porque ya acabo de calcular que es 0,52, pero bueno, lo pongo, más esta probabilidad, esta probabilidad que yo desconozco, que es probabilidad de que diga E2 condicionado a E1. Claro, o esa no la tengo exactamente, pero tengo su complementaria. Fíjate en la parte inferior de la pantalla. Probabilidad de que diga su 1 condicionada de su 2 es eh, 1 Es 0,9, luego su complementario, probabilidad de que diga S2 condicionada de S1 es 0,1. Esta es la que yo necesitaba. Y esto está multiplicado por probabilidad de su 1 que es 0,4. Luego lo pongo en la fórmula y esto da... 0,92. Tiene algún otro decimal más, pero vamos, 0,92. Bien, si sé esta probabilidad, también sé su complementario probabilidad de su 1 condicionado que diga S2 será 1 menos 0,92, 0,08. ¿De acuerdo? Bien pues ya he puesto aquí en el gráfico esas probabilidades, he puesto cuánto valen todas esas probabilidades y por lo tanto ya puedo calcular cuál es la ganancia esperada, por ejemplo, en el arriba, a la derecha, cuál es la ganancia esperada, 50 por 0,75 más 30 por 0,25 es 45, 45 es lo que yo ganaría si opto por la alternativa A cuando la consultora, cuando he recurrido a la consultora y la consultora me ha dicho que se va a presentar el estado de la naturaleza, es sub 1. ¿Cuánto ganaría con B? Pues será 20 por 0,75 más 60 por 0,25 que es exactamente 30. Eh, si la consultora me dice que se va a presentar el suceso de sub 2, va a ocurrir el suceso de sub 2, pues ganaré, si opto por la alternativa A, ganaré 50 por 0,08 más 30 por 0,92, 31,54. Y ya, si opto por B, ganaré 20 por 0,08 más 60 por 0,92, 56,92. Entonces, claro, si... Recurro a la consultora y me dice que va a ser, 0 con, eh, va a ser el suceso E1, algo que ocurre con probabilidad 0,48, yo optaré por A, porque 45 es mejor que 30. Si me dice que va a ser el suceso E2, pues yo optaré por B, porque 56,92 es mayor que 31,54. Luego ya puedo calcular cuánto va a ser lo que yo ganaría contando con esa información imperfecta, que sería 51,2, que es el resultado, como os decía, de 45 por 0,48 más 56,92 por 0,52, Os lo escribo aquí, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuánto vale esa información imperfecta? Pues será la diferencia entre lo que yo ganaría con esa información imperfecta y lo que yo ganaría sin información. El valor de la información imperfecta es el valor esperado monetario con información imperfecta menos el valor esperado monetario con, de la decisión óptima, 51,2 menos 44, que son 7,2. Fijaos que este, el valor de la información imperfecta ha de ser menor que el valor de la información perfecta que calculamos anteriormente necesariamente ha de ser menor, solo en el límite podrían ser iguales, por ejemplo, si no vale nada. Si la información no vale nada, pues eh, serían cero ambas, ¿no? Pero, pero en cualquier otro caso el valor de la información imperfecta ha de ser menor que el valor de la información perfecta. Bueno, espero que os haya gustado este ejercicio porque era muy completito de esta parte. Eh, hasta luego.